con una, una novedad que para nosotros es muy importante y es la presentación de una guía de orientaciones básicas para docentes vinculados en las competencias, en el marco de competencias eh, digitales, en el marco de la, marco europeo de competencias digitales, pero sobre todo es una propuesta para mejorar nuestra capacidad de ofrecer canales de inclusión canales de formación, canales de preparación para que las personas podamos vivir y comprender, actuar, influir eh, y ser ciudadanas de pleno derecho en todos los ámbitos y los entornos de, de nuestra vida. Y sabemos que el entorno digital, los elementos vinculados con la tecnología, van a ser unos favorecedores, promotores de la inclusión de las buenas vidas, de la felicidad, o pueden ser unos obstáculos muy importantes para que colectivos eh, con mayor vulnerabilidad o con mayores dificultades puedan eh, encontrarse en bolsas de segregación, en bolsas de incapacidad de acceder pues, a los bienes, a los derechos, a los bienes culturales, a la información, a la interacción, a la propia expresión, de quiénes somos, dónde estamos, con quiénes vivimos y cómo crecemos. Y muchas veces eh, ponemos el foco en las necesidades de los alumnos y las alumnas. Y yo creo que esta guía pone el foco en las necesidades de los docentes. Ya sabéis, muchos de vosotros que me conocéis, que yo soy de formación, soy maestro, y siempre me ayuda a pensar eh, todas aquellas cosas que necesito conocer para poder ofrecer propuestas eh, pedagógicas, didácticas, educativas, que sean de calidad y que muchas veces eh, tenemos nuestras carencias, tenemos nuestras dificultades de comprensión de un entorno tan cambiante, tan acelerado, tan difícil a veces para cualquier persona eh, en ese proceso de ir aumentando tus competencias, a la par que van aumentando los requerimientos y los cambios de los entornos, de las tecnologías, y eso pues está suponiendo un reto para, para toda la población, para toda la ciudadanía, para todos los jóvenes, y también su uso responsable, ¿no? uso responsable de la tecnología y la prevención de conductas como las eh, tipos de adicciones sin sustancias. Bueno, hay un montón de cosas en este panorama que son muy complejas. Y desde Plena Inclusión tenemos la satisfacción de poder presentar esta propuesta elaborada por Antonio Márquez, que Antonio pues es un colaborador ¿no? y un supporter, iba a decir, de Plena Inclusión en todo lo que tiene que ver eh, con la lucha de la brecha digital y comprender eh, esas claves de, de desarrollo de despliegue en el marco del ámbito educativo, él ha colaborado con nosotros en, en otros proyectos de formación al profesorado y, y más, ¿no? Y más aventuras. Y bueno, por supuesto, le damos la enhorabuena, le agradecemos el trabajo y creemos que va a ser una contribución de, de primer nivel. Pero como las cosas eh, hay que hacerlas siempre acompañados y siempre de la mano de las buenas amigas, de los buenos amigos. ...y que tenemos eh, retos y objetivos comunes, nos hace también muchísima ilusión que participe en esta presentación Silvia Duarte... ...que es la responsable del programa de universidades y promoción del talento joven. Eh, tenemos una sintonía muy grande con este proyecto, yo creo que hay un programa de unidiversidad que está haciendo posible la presencia de muchos jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo en el entorno universitario, yo no sé si ya son 30 universidades, por ahí deben estar las que están participando en el programa de biodiversidad y están ofreciendo pues eh, oportunidades en el ámbito, o en el nivel universitario para personas que tradicionalmente no han tenido acceso a, a, este, a este entorno, a este nivel de formación. Hoy salía en el país un artículo sobre las dificultades que tenían las personas con discapacidad en todo el sistema educativo, pues las personas con discapacidad intelectual el de desarrollo en el ámbito universitario, pues queda muchísimo por hacer y, y el programa que impulsáis ¿no? desde Fundación 11 y desde tu sección y desde tu responsabilidad, pues sin duda es un rompehielos para, para aumentar esas oportunidades. Y también sabemos que dentro del de, ámbito de las estrategias y objetivos de la Fundación 11, eh, está una iniciativa eh, por talento digital que eh, intenta generar capacidades, competencias a todas las personas con discapacidad y especialmente la lucha contra la brecha digital de las personas con eh, dificultades cognitivas. Entonces, yo creo que aquí en esta mesa eh, nos sentamos en una mesa redonda con distintas personas que compartimos ese objetivo, distintas instituciones a las cuales, bueno, pues desde plena inclusión eh, lo queremos, queremos agradecer ese esfuerzo. Eh, después de que intervenga Silvia en la presentación institucional, por supuesto, pues Amalia San Román, eh, la responsable del proyecto, en este caso, vinculado a la educación y el ámbito de las competencias digitales, pues tendrá una charla extendida, interesante y en profundidad con, con Antonio. ...para que nos vayan desgajando o presentando la, la guía. Así que lo dicho, enhorabuena Antonio, muchas gracias Silvia por acompañarnos... ...y a todos los que estáis enganchados, todas las que estáis enganchadas... ...pues tenemos una herramienta más para seguir avanzando y trabajando. Así que sin más Silvia, te ruego que tomes tú la palabra. Que, que muchísimas a... gracias, muchísimas gracias Enrique, gracias por la presentación... ...gracias por invitarnos... Y, y bueno, es un placer estar aquí entre amigos hoy. Eh, antes que nada, yo quiero agradecer a Plena Inclusión por invitarnos a participar en este evento y felicitar a todos los responsables de la guía de orientaciones básicas a docentes, que como todos sabemos, tiene como objetivo apoyar a los profesionales interesados en la implementación del marco de referencia de DIGCOM 2.2 de la Unión Europea. Por supuesto, todo bajo un enfoque inclusivo. Quiero también haceros llegar un saludo afectuoso de Isabel Martínez, directora de programas con universidades en Fundación 11 quien no puede estar con nosotros esta mañana. Pero bueno, le eh, hubiese gustado estar aquí. Otro, otra tarea eh, laboral se lo, se lo ha impedido. Desde Fundación 11 celebramos la publicación de la guía pues la consideramos un paso de vital importancia en el camino que aún nos falta por recorrer para que todas las personas con discapacidad también se suban a este tren que ya no es tan nuevo de la tecnología digital. Y este mundo digital tan lleno de conexiones suele no reparar o al menos no con suficiente atención en una conexión primordial, la del docente con el alumnado con discapacidad. Esta herramienta, esta guía enfatiza en esa conexión. Y por lo mismo, hoy le damos la enhorabuena a Plena Inclusión y a José Antonio Márquez y al equipo de Aula Digital, autores de la guía. Desde las edades más tempranas, la apuesta por una educación inclusiva necesita del impulso de un sistema educativo que abre sus escuelas a todo el alumnado y que asegure a cada uno de ellos la atención de cada una de sus necesidades en la misma escuela. Llegar a esta realidad... No sería posible hoy día sin tener en cuenta el apoyo educativo que prestan las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, al proceso inclusivo, puesto que en muchos casos son clave para la participación integral de las personas con discapacidad. Es en este proceso de integración de las TIC en el aula donde el profesorado resulta indispensable, pues como se ha puesto de manifiesto en numerosos, en numerosos estudios, uno de los elementos cruciales del éxito de los sistemas educativos es, es la existencia de profesorado formado, motivado e implicado. El informe McKinsey, que compara los 10 mejores sistemas educativos del mundo, Finlandia, Corea del Sur, Japón o Canadá, entre ellos, destaca que el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores y profesoras. Formación que en la sociedad actual ineludiblemente requiere adquirir conocimientos y habilidades necesarias que le permitan al profesorado el uso de las TIC como un recurso para acercar los procesos de enseñanza-aprendizaje a todos los alumnos y las alumnas, incluyendo por supuesto aquellas y aquellas con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje. Por eso celebramos esta guía. Tal y como dice Enrique Galván en la introducción de la misma, agradecemos el esfuerzo y el valioso resultado que supone. Y también somos conscientes que presenta un reto que involucra a otros, muchos involucrados, al avance en una educación inclusiva. Seguiremos colaborando con vosotros para reducir las brechas actuales y aquellas que puedan surgir en el futuro. Agradezco nuevamente a Plena Inclusión por su lucha constante, por la inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo por la educación de calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Silvia y nada, os, os devolvemos el abrazo y como decía Enrique pues venir a presentar cosas bonitas de la mano de compañeras de camino como tú y como Isabel pues siempre es, un, es una celebración. ¿no? Gracias por habernos acompañado gracias. y gracias a ahora eh, bueno de cara a la gente que nos estáis escuchando y a las personas que luego veréis la grabación sabemos que es un mal horario para los docentes porque ahora mismo la mayoría de la gente está en clase Así que cuando veáis esta grabación en diferido y podáis escuchar pues, la propuesta de Antonio, eh, pues esperamos que sea sobre todo de mucha utilidad. Yo quería hacer una introducción muy breve antes de darle la palabra a Antonio y que nos, nos cuente un poquito más la guía y es eh, bueno pues una de las cosas que nos viene preocupando al movimiento asociativo de plena inclusión, al, al, al, a los grupos humanos que apoyamos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo desde bueno, que vivimos la situación de la pandemia, era esto que venimos diciendo todos, ¿no? esta queja de la desconexión digital, de la brecha digital, como, como de repente hubo una, segmentos enteros de la población que quedaron muy desconectados. ¿no? Nosotros siempre hemos analizado que éramos uno de esos segmentos de la población más vulnerables, porque el, el aprendizaje de las tecnologías es difícil ¿no? en nuestro contexto. Entonces, eh, salimos con varias ideas ¿no? con, con cosas claras digamos de la pandemia que teníamos que mejorar las competencias digitales para que las personas realmente pudieran acceder a los espacios en los que estamos diciendo que tienen derecho a estar o sea que ya no se trata solo de luchar por el derecho a estar en un sitio sino que realmente tú tengas el, la competencia necesaria para poder desenvolverte ahí en igualdad no que además como decía enrique y como apuntaba silvia tenemos la obligación de acompañar a los equipos ¿no? que apoyan a esas personas. ¿no? Muchos docentes nos demandaban la necesidad de estar un poco al día en el tema tecnológico y cómo esta desconexión les había pillado a ellos también pues con mucha necesidad de formación. ¿no? Y luego también eh, eh, pensábamos que aquí no se trata. Cuando hablamos con Antonio de eh, que nosotros hemos aprendido más sobre el marco digital, hablando europeo, hablando con él de lo que sabíamos. O sea, que también te lo agradecemos mucho, Antonio. Pensábamos que tenía que ser eh, más que aprender contenidos, que es lo que estamos acostumbrados a hacer ¿no? en el ámbito docente, eh, enseñar a la gente a aprender ¿no? y que las competencias tienen que ver con eso, ¿no? con aprender a aprender, que el alumnado y los docentes sean capaces de dotar de herramientas que a las personas les sirvan para tener un aprendizaje útil en muchos contextos que van a ser muy diferentes y en los que a lo mejor no puede estar todo el apoyo que necesiten siempre, ¿no? por lo menos a nivel académico o de aprendizaje entonces lo que hemos aprendido con Antonio es que el marco, esto para todo el mundo que, que aterrizáis ahora en la grabación o que estáis ahora en directo pues es un intento por consensuar determinados en diferentes países de la, de la Unión Europea determinados contenidos ¿no? y darle un marco de, de homogéneo o de convalidación por así decirlo y bueno pues respondiendo un poco a esta necesidad que teníamos de eh, cómo podemos ayudar a las organizaciones de nuestro movimiento asociativo a que ellas a su vez eh, puedan eh, apoyar el desarrollo de las personas, pues buscamos eh, un marco que tuviera legitimidad y una persona que fuera muy experta en su desarrollo sabemos que no ha sido fácil incluso para él porque lo hemos ido viendo a lo largo de este, de este camino ¿no? pero creemos que el producto es, es útil sobre todo y también sencillo que es muy importante. Entonces, eh, nos parece que la mejor manera de presentaros esta guía es que Antonio mismo os la cuente y que pueda ir, eh, pues, sobre todo Antonio, dando un poco de luz a todo el mundo, como nos pasaba nosotros hace dos meses cuando hablamos contigo, de qué es esto de la competencia digital europea, por qué es tan importante para la ciudadanía, por qué concretamente para el alumnado que encuentra dificultades o barreras en el aprendizaje, en qué consiste la guía, qué, qué utilidad tiene y sobre todo, luego ya si nos da tiempo, que nos cuentes por qué hemos utilizado los ejemplos que aparecen en la guía. Bueno, muchas gracias Amalia, eh, gracias a Plena Inclusión por ofrecerme esta oportunidad de, de trabajar con esta guía, de presentarla además con ese formato tan maravilloso que ya podréis ver en unos momentos y... Y gracias Silvia también por, por estar ahí, por tus palabras. Y efectivamente, eh, bueno, la, la importancia que está cobrando la, eh, la adquisición de competencias digitales creo que es sobradamente reconocida, ¿no? Es decir, lo, todo lo digital nos invade, nos rodea hoy en día eh, para cualquier cosa, para cualquier cosa que hagamos ya eh, en el ámbito diario. Es decir, eh, como dicen en muchos apartados, es internet de las cosas, etc. Ese cualquier operación que tengas que realizar, te tienes que desenvolver en un, en un entorno eh, que está eh, construido eh, en, en el modo digital. Y claro, esto es súper importante que se trabaje en las escuelas. Eh, la escuela, como bien has apuntado, yo también veo que hay un cambio ¿no? desde, el, desde el confinamiento, desde la pandemia hasta nuestros días, porque parece como que esa competencia digital que lleva ya mucho tiempo con nosotros que, que cuando se habló por primera vez de competencia digital con ese nombre creo recordar que fue ya en el año 2006 no con la con la nueva estructura curricular que se publicó eh, bueno pues es como que ha estado ahí ha estado ahí pero no se le ha prestado la atención suficiente no en muchos casos por desconocimiento en muchos casos por entender que es un esfuerzo o un sobreesfuerzo a toda la labor docente y entonces eso hace que que haya estado un poquito al margen, eh, nosotros siempre hemos intentado que el profesorado incorpore las competencias digitales en su día a día, más allá de decirle al alumnado simplemente mira esta proyección que te hago en PowerPoint, sino que empiezas a utilizarla, como bien ha dicho Amalia, que, que sean autónomos, que, que sean capaces de entender que la tecnología no solamente sirve para acceder a la información, sino también para construirla, para compartirla, para colaborar y sobre todo que hay elementos que pueden hacer accesibles esa, esa, esas competencias digitales. ¿no? Eh, esto, yo creo que el, la Unión Europea se hace eh, consciente de que no se está desarrollando de manera adecuada en todos los sistemas educativos de su ámbito, esta competencia digital y creo que le da le quiere dar un impulso más fuerte estableciendo ese marco competencial europeo que ponga una proyección común a todos los países donde todos los ciudadanos de Europa partan desde las mismas bases y tengan las mismas oportunidades del acceso a, la, a estas competencias digitales. Entonces es cuando surge ese marco de la competencia digital, que bueno, no viene solo, nosotros lo conocemos como marco de la competencia digital ciudadana eh, o para la ciudadanía, que, que bueno, es el mismo que se debe trabajar en las escuelas, lo que pasa es que bueno, pues como esos marcos se definen en varios niveles de desempeño, pues se supone que es una adquisición progresiva, es decir, que el alumnado y lo va a ir adquiriendo poco a poco y que es un marco como toda competencia que se va desarrollando a lo largo de la vida. no Siempre va progresando ese marco. Eh, este marco digital eh, lo llaman el DISCOM, como, como ha comentado también, eh, creo que ha sido Silvia, pero digo como digo, no viene solo, viene también con el marco de la competencia digital docente. Es decir, eh, eh, hay otro marco paralelo en el que se les dice a los docentes aquellas cuestiones en las que tienen que ser competentes digitalmente para poder llevar a las aulas toda la enseñanza que lleva consigo la competencia digital ciudadana. Es decir, yo si soy docente tengo que conocer determinados aspectos para después poder implementar la competencia digital ciudadana dentro de mi diseño didáctico, dentro de mis actividades, dentro de mis ejercicios, etc. Entonces, este marco digital, el TEDISCOM, eh, lo que nos hace decir, bueno, pues los docentes deben añadir en sus propuestas didácticas actividades en las que se enseñe a utilizar la tecnología digital a sus alumnos y alumnas. Y, y en ese proceso es en el que estamos. Hay ahora mucho cambio, mucha transformación en toda España, impulsada desde luego desde Europa, porque eh, se están financiando muchos proyectos para que los centros hagan una verdadera transformación digital en sus centros y se empiece a implementar esta competencia digital de una forma explícita. Explícita significa en programa, en su programación curricular los docentes tienen que hacer esto. Bueno, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con todo este proceso, con todo este marco? Pues que como siempre suele ocurrir cuando se implementa cualquier novedad, cualquier innovación, me parece un avance muy importante y muchas veces ya he dicho que estas personas que están en esos avances y que siguen impulsando que progresemos, a veces están muy metidos en esa tarea y se olvidan de que hay un cierto colectivo de personas que pueden tener eh, alguna discapacidad, alguna dificultad, o, o no vamos a hablar incluso ni de discapacidad ni de dificultad, sino eso que llamamos brecha digital, que puede aparecer por muchos aspectos, pero que en colectivos más vulnerables suelen tener más repercusión, y esos colectivos vulnerables generalmente son niños y niñas tienen discapacidades intelectuales, dificultades de aprendizaje, etc. Y en ese, como digo, en ese proceso de innovación y de implementación suelen olvidarse de este colectivo, quizá porque están en otras cosas y no es de reproche, sino que para eso también estamos otras personas rodeando ese impulso y esa innovación que decimos, oye, esto está genial, pero debemos abordar también ese progreso en todas las personas y en todos los alumnos que conforman un aula. Y entonces, desde esa perspectiva, es de donde iniciamos o imaginamos el desarrollo y la implementación o elaboración de esta guía que ayude un poquito a los docentes a que cuando diseñen sus actividades pues lo hagan eh, teniendo presente que en su aula hay diversidad. Hay diversidad de alumnos, hay diversidad... De, incluso dentro de los propios docentes también hay diversidad. ¿no? Entonces, viene a ser una guía, como ha dicho, sencilla, que, que bueno... Mmm, la hemos intentado hacer en un lenguaje que sea especialmente comprensible por todos aquellos y aquellas que somos docentes y que tenemos ya experiencias en el aula y bagaje como para entender las propuestas de ajustes que ahora os contaremos. Si te parece, Amalia, comparto la guía y le echamos un primer vistazo. Adelante, que tú mejor que nadie sabes que lo visual es mucho más fácil de entender. Exactamente, pues vamos a ir a ver si se ve y me... Y vamos a ir viéndola. Ahora está compartida, ¿se ve? Sí, muy, muy bien. bien. Bueno, pues esta es, presentamos es la guía, esta es la, la portada y bueno, básicamente la, la guía dentro de, de su inicio de presentación y código y que tiene esta presentación fantástica de Enrique, que ya nos han anticipado también con, en esta presentación de, de hoy. Eh, sí Antes de, de empezar, sí me gustaría hacer eh, una mención especial a los compañeros de Aula Desigual, que hemos estado trabajando todos codo con codo, aunque esté yo aquí como cara visible, pero que, que el trabajo de José Blas García Pérez, que conocéis todo y toda, de, de Ana Fernández Sancho, y de María Coca Rodríguez pues no hubiese sido posible, es decir, está ha sido un trabajo de equipo. La guía, tal y como la imaginamos, la pensamos respondiendo a una serie de preguntas que podrían hacerse los lo docentes y las docentes cuando, cuando ven esta guía. ¿no? Es decir, lo primero de todo es por qué una guía sobre la competencia digital, si a lo mejor ya tenemos una guía del DISCOM, ¿no? donde... Eh, ahí ya vienen todos los indicadores, todos los niveles y toda esta historia. Bueno, creíamos que la guía era especialmente importante hacerla porque, fijaros, ese, esa competencia digital docente que, a la que he aludido antes, que se recoge en el acuerdo de 30 de marzo de 2022 de Conferencia Sectorial de Educación, una de las cosas que nos dice súper importante es que eh, la enseñanza uso y comprensión del mundo digital, junto con la lectoescritura y el cálculo, que han sido siempre los predominios naturales en la escuela, lectoescritura y cálculo, parece que no había nada más, pues ahora le han añadido también eh, la comprensión del mundo digital, como eso, esa triada que forma una alfabetización básica de toda la ciudadanía, y esto no es poca cosa, es decir, esto debemos empezar a tomárnoslo en serio, igual de en serio que nos tomamos los docentes la lectoescritura y el cálculo. Igual, porque como he dicho al comienzo de mi intervención, nuestra vida diaria está rodeada de estos elementos y no prestarle esa, esa atención es como cuando hace 40 años una persona no sabía escribir y la apartaba de todo en una vida so en sociedad. ¿no? Pues ahora cuando una persona no tiene conocimiento o tiene una gran brecha digital, la estamos apartando también de la sociedad. Entonces por eso creíamos que... En la guía del disco debíamos de darle un impulso y sobre todo para que te, se tuviese presente a todo el alumnado. ¿no? Aquí hablamos de, de la competencia digital ciudad, ciudadana, las diferentes definiciones que yo ya creo que he explicado un poquito así por encima, eh, pero sí que esta guía tenía un sentido y es que mm, debemos reflexionar sobre eso que plantea, ¿no? que es que toda la ciudadanía, toda... Eh, estará formada y capacitada para ejercer el derecho de una ciudadanía activa. Y, y, pero ahí parece que no hay, queda desapercibido, pero esa palabra toda implica a todo el colectivo, a todas las personas, también las personas que tienen discapacidad intelectual, también las personas que tienen dificultad de aprendizaje, todas deben estar incluidas y por eso era tan necesaria, creo, hacer una guía y que, que plena inclusión yo creo que estaba también en este... En, este, en esta idea de, de ayudar a que todas las personas accediesen. Bueno, ¿cómo eh, ayudar al desarrollo de las competencias? Bueno, pues el DISCON, como ya he comentado, es un marco que surge de, del marco digital europeo y que nos va eh, ofreciendo una serie de, de, de competencias que se deben trabajar. Eh, en, en, bueno, pues en el ámbito educativo y en el ámbito de las personas adultas para, para conseguir esa, esa ciudadanía activa digital. ¿no? Eh, surge la primera vez en el 2003, después en el 2016 se hace, se hace una primera actualización que es el Discord 2.0, en 2017 se vuelve a publicar con unos niveles de actitud, es decir, ya ponen diferentes niveles de adquisición en 2017, el, el Discord 2.1, y ya en 2022, es decir, en este año, es cuando se publica el disco 2.2, que es la última actualización, y que ya le amplía con una serie de ejemplos de conocimientos, habilidades, actitudes que se deben tener. Bien. Eh, nosotros nos hemos hecho una reflexión, es decir, hemos hecho un pequeño análisis en esta guía sobre qué es el DISCON, ¿no? eh, basándonos en las propuestas del Centro Común de Investigaciones y en su publicación del 2.2, y en esta guía vaya a encontrar en el enlace para acceder a esa guía de, de este Centro Común de Investigaciones, y a partir de ese trabajo es donde hemos ido analizando los diferentes elementos que componen el DISCON 2.2, lo primero ha sido analizar las diferentes dimensiones que tiene el, el, este marco y para eso sus grandes áreas, ¿no? Que tenemos la, esas cinco áreas que son las fundamentales que se deben trabajar con todo el alumnado. Hacen referencia a la información y alfabetización digital, a la comunicación y colaboración, a la creación de contenidos digitales, a la seguridad y a la resolución de problemas. Vale. Eh, una vez que tenemos esa dimensión 1 con esas cinco áreas principales, eh, lo siguiente que nos vamos a encontrar es que en cada área se establecen una serie eh, de competencias adscritas. Son un total de 21 las competencias que se proponen en, el, en la guía del Discon 2.2. Y como veis, pues por ejemplo, en el área 1 de información y alfabetización digital que hemos pintado con ese colorcito más naranja, sería sobre navegar, buscar, filtrar datos, buscar información o evaluar datos y contenidos digitales, o gestionarlos, almacenarlos. y es todo esto que se relaciona con todos los procesos de gestión de la información. El, el área 2, todo lo que hace referencia a la comunicación a través de tecnologías digitales, de compartir recursos, participación ciudadana, cuando se establece a través de las TIC, o colaboración, comportamiento en la red. Y una tercera, que nos habla de crear contenidos digitales, que es fundamental que el, el alumnado, pues tenga acceso a ese desarrollo de contenido digital. ese que no simplemente se quede en un mero actor pasivo de, la, eh, de lo digital, sino que también sea un elemento activo y sea capaz de crear sus propios contenidos o de reelaborar contenidos ya hechos siempre teniendo en cuenta todos los derechos de autor, copyright, licencia de propiedad intelectual, etcétera. Y por último, un último elemento muy interesante que hace referencia a la programación propia, con programación, computación, robótica y todo esto que sin duda va a ser el futuro. ¿no? Se pintan esas tres áreas en naranja porque entendemos que esas tres son las que se deben implementar de una manera directa en el diseño de las actividades del aula y después las otras dos que aparecen con ese color verde son áreas más transversales, es decir, que se deben trabajar siempre en cualquier situación que se proponga en las tres áreas anteriores porque hacen referencia, por un lado, a la seguridad que se debe tener, con protección de dispositivos, salud, etcétera, y a la resolución de problemas que puedan surgir mientras se están implementando las otras competencias digitales, resolución de problemas, identificación de respuestas tecnológicas, etcétera. Bueno, esto configurarían todo el grueso de las áreas esto además viene acompañado de eh, ocho niveles de, de, de adquisición de las competencias con 257 ejemplos concretos de habilidades, eh, destrezas y actitudes. Y eh, todo eso confi se configura en torno a cinco dimensiones. ¿Qué es lo que nosotros hemos querido eh, trasladar o qué aportamos con esta guía? Pues como venimos diciendo desde el principio... Eh, trasladar a los docentes la importancia de tenerlas presente a la hora de su diseño didáctico ayudarles y sobre todo que sean unos diseños didácticos digitales inclusivos inclusivos significa que sean accesibles para todos y todas y que cada alumno pueda hacerlo lo más autónomo posible a la hora de su realización eh, por eso un apartado específico de cómo se relaciona esta guía con, eh, con la atención a la diversidad en sí, no porque claro, es que cuando nosotros hablamos, como he dicho antes, de diseño didáctico, de impulso de la tecnología, de las actividades digitales, del uso de hardware en el, en el aula, si no preveemos que tenemos diversidad en el aula, vamos a dejar a muchos alumnados fuera, porque nos puede ocurrir que sin darnos cuenta propongamos barreras, por ejemplo, como el acceso a una web, puede ser una barrera importante si no enseñamos al alumnado cómo hacerlo, si no ponemos propuestas alternativas, la, la propia información visual, cómo la trasladamos, puede convertirse también en una herramienta. siempre recuerdo, cuando estaba en 11, llegó el, en la escuela 2.0, que llamaban en aquel tiempo, ¿no? la escuela TIC 2.0, y se llenaron las aulas de pizarras digitales y de repente todo mi alumnado ciego, se quedó excluido. O sea, todos los que trabajábamos en el, en el equipo de 11, nos, nos tuvimos que poner las pilas muy rápidamente porque esa competencia digital que venía para ayudar y para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no se le daba un uso alternativo o no generábamos otro tipo de opciones, iba a dejar fuera a nuestro alumnado con discapacidad visual. y por eso no tienes que irte a este alumnado. Puede ocurrir y sigue ocurriendo que se quedan por sobrecargas cognitivas, eh, por eh, rutas, por eh, sistemas de menús que pueden ser muy difíciles de seguir por determinadas personas, eh, porque algo no sea intuitivo, no sea claro. Es decir, son muchas situaciones que debemos tener presentes y que en esta guía hemos intentado, eh, hemos intentado tenerlas y, y trasladarlas de alguna forma. Para eso, vaya a ver cómo vamos, hemos propuesto una, un apartado de facilitadores de accesibilidad. Eh, que van a ser eh, genéricos, por un lado, y específicos para cada área de la competencia, por otro. Eh, eh, hemos añadido también un apartado de ajustes en cada competencia, ahora os lo enseñaré, y eh, para cada competencia también os proponemos una batería de recursos que nos hemos apoyado en la rueda del DUA que publiqué hace un poco tiempo en mi, la última actualización en el blog de Si es por el Maestro, con esos 100 recursos por lo menos, pues hemos hecho una selección intentando colocar eh, bueno pues aquellas aplicaciones en las áreas en las que más, más recursos puede ofrecer al alumnado para eliminar esa carrera. ¿no? Eh, los facilitadores de accesibilidad genérico, pues digamos que lo podemos trabajar en todas las competencias por igual, es decir, son de tipo de acción motriz, como carcasas como eh, tipo sensorial, como lectores de pantalla, línea braille, eh, de tipo cognitivo, como lectura fácil, lenguaje claro... Pero, eh, como vais a ver después, vamos a encontrar otras que son más específicas. ¿no? Y ya, a partir de aquí, lo que vais a encontrar en la guía es eh, los ajustes que os proponemos para trabajar cada una de, de las competencias adscritas y eh, cada uno de sus de descriptores que se proponen. ¿no? Así, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo, eh, la competencia 1.1 Hemos intentado, fijaros, la, el Discom tiene cinco dimensiones, como hemos visto antes, nosotros hemos quedado en las tres primeras para, mmm, bueno, para no hacer muy extensa la guía, pensábamos que ya la, las dos últimas dimensiones quedan muy bien desarrolladas en la guía Discom 2.2 y centrarnos en las tres primeras dimensiones que habla de, de la competencia escrita, que habla del de área concreta y del descriptor de asociado a esas competencias, ¿no? descriptor de o descriptores. De y además de los diferentes niveles. Hemos propuesto los cuatro niveles que el DISCON recoge para cada, eh, para cada descriptor, y eh, esos ajustes que os proponemos aquí, aquí debajo para cada una de, de estas competencias, eh, están más pensados en los niveles básicos, nivel básico, nivel intermedio. ¿Por qué? Porque son los puntos de partida sobre los que deberíamos trabajar en las aulas, con aquel alumnado que tenga mayores dificultades de aprendizaje o tenga mm, algún tipo de dificultad cognitiva, eh, empezar por ahí, por esos niveles básicos eh, o intermedios, que es donde tenemos que poner el foco. Así, por ejemplo, aquí eh, que nos habla de la competencia para eh, navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenidos digitales. ¿Qué ajustes proponemos? Pues fijaros, eh, por ejemplo, los ajustes a las tareas de búsqueda de información se deben realizar a partir de analizar la sobrecarga cognitiva que supone la gestión de la información. Pues empezamos por eso, vamos a ver eh, en nuestra propuesta didáctica, en el ejercicio, por ejemplo, que hemos diseñado una aplicación digital eh, para docente y que se lo proponemos al alumno, pensar cuando estamos haciendo ese diseño eh, si eh, puede llevar una sobrecarga cognitiva importante para que este alumnado eso no le suponga una barrera y entonces a partir de ahí qué podemos hacer sobre esto pues por ejemplo entrenar de forma específica a todo el alumnado pero especialmente al que tiene dificultades cognitivas sobre el uso de funciones avanzadas en motores de búsquedas que le simplifiquen las búsquedas o, o por ejemplo eh, proponer motores de búsquedas que simplifican esas búsquedas. Es decir, hay motores que restringen, que no te ofrecen tantísima cantidad de respuestas, sino que son más limitados y que quizás pueda ayudar a muchos alumnos a, a encontrar ese sitio. También decimos eh, enseñar al alumnado a gestionar, a trabajar con extensiones que se pueden eh, incorporar en el supuesto de estudio. Que, que les va a permitir, por ejemplo, mejorar el contraste, el color, el tamaño de letra o los parámetros de accesibilidad de Windows, es decir, este tipo de ajustes que estoy poniendo como ejemplo en esta primera competencia, son los que os vayan a ir encontrando, son una serie de propuestas que os vamos eh, planteando para que en, en ese momento en el que estemos diseñando actividades digitales, tengamos presente ese tipo de cosas y ese tipo de recursos que deberíamos Incluir para minimizar las barreras que se van a encontrar todos los alumnos, pero especialmente que van a, los que van a tener mayor incidencia en el colectivo de personas con discapacidad. Bien, así vais a ver cómo vamos a ir avanzando por todas las áreas, por todas las competencias y al finalizar cada área ponemos ya unos facilitadores o estrategias o programas o aplicaciones concretas para eh, que ese área quede recogida en un... En un bueno, pues con, con algún tipo de ayudas que nos pueden venir bien, ayudas más concretas, así por ejemplo aquí en este área de búsqueda de información, sí. etcétera, hablamos de diccionarios accesibles y ponemos la competencia concreta eh, con la que está relacionada dentro del área, ¿no? o motores de búsquedas que pueden simplificar esa, como he dicho antes, esas búsquedas, eh, en este caso, adaptaciones de puestos de estudio con esas extensiones que proponíamos. Pues aquí se ponen algunos ejemplos de esas extensiones que pueden ayudar a simplificar esa, esa sobrecarga cognitiva o esa accesibilidad a la hora de buscar información. Eso es lo que hemos hecho en todas las áreas. Vemos cómo cada área tiene un color diferente, cada área viene con sus propios uh, facilitadores y veis que se establecen diferentes ajustes para... Eh, cada competencia en concreto ¿no? yo creo que ese, el grueso, o sea, yo creo que lo más interesante que vais a encontrar en la guía son estos ajustes para la competencia que es de verdad donde hemos intentado daros propuestas y soluciones a, a, para intentar hacer esas, esas actividades más inclusivas bien eh, ya al final cuando terminamos el área 5 que es la última de resolución de problemas eh, establecemos una serie de conclusiones y Hemos querido dar una ejemplificación ¿no? de, de todo lo que podría ser el, este, esta programación que se puede hacer, este diseño de actividades que, que podemos llevar a las aulas, y no solo a las aulas de las etapas obligatorias, sino también de las etapas posobligatorias. Decíamos hemos recogido dos casos totalmente diferenciados. En un primer caso, eh, creemos que eh, debíamos situarnos en un. Ejemplo, en una ejemplificación de un alumno de primaria y en otro caso, situado en una ejemplificación de una alumna adulta eh, que está eh, pues, trabajando eh, en una aula formativa de nuevas tecnologías, ¿no? como vemos aquí. La idea es proponeros un caso de ejemplo y ver cómo a la hora de diseñar las actividades infusionadas dentro del aula ordinaria o dentro del aula... De, de, de informática que podemos trabajar. Fijaros cómo la idea es pensar en el alumnado en concreto, el que las posibles dificultades que va a tener, porque eso nos va a ayudar a, a delimitar mucho mejor las barreras que mayor incidencia van a tener, el mayor impacto, qué facilitadores se pueden proponer eh, a la hora de, de trabajar en la tecnología con, el, con este alumno. Pero lo más interesante está aquí, es decir, que el profesorado sea capaz de vincular una actividad normal de un, de un contenido, de una situación de aprendizaje, de una unidad didáctica que vaya a trabajar. Aquí hemos puesto el ejemplo de buscar información sobre animales de la localidad, qué indicadores concretos se iban a trabajar y qué áreas y su áreas se van a trabajar con sus competencias, con sus descriptores, y que eso sirva como un elemento programático, es decir, que no se deje al azar, que no sea como, venga, busca información y ya está, sino que lo hagamos de forma sistémica para que mmm, no repitamos siempre el mismo tipo de competencia y eh, sea, podamos planificar el desarrollo y adquisición de todas las competencias que aparecen en el disco Y las vayamos eh, procesando a lo largo de un curso, de varios cursos, pero que no siempre... Pensemos que ya trabajamos la competencia digital porque a mi alumnado le pido que busque información en internet. Bueno, trabajas un área y concretamente un descriptor de esa área, pero como estamos viendo, planificar eh, todas las áreas debería ser algo eh, que se hiciese de forma expresa. Y así también vamos a encontrar qué actividades concretas digitales se proponen para todo el grupo clase y qué cómo hacemos una personalización concreta al caso que hemos presentado. Entonces, vais a ver este de, de segundo de primaria, como he dicho, y esta chica del de aula formativa de nuevas tecnologías, que es una chica que eh, eh, presenta discapacidad intelectual. Para terminar, eh, os hemos incluido una, esta guía, un, bueno, es como una adaptación de esta guía eh, realizada en formato digital por aula desigual, concretamente la ha elaborado Ana Fernández Sancho, y que, bueno, yo creo que os mmm, puede ser muy útil el hecho de, de acceder a ella también en, en ese formato digital y ver lo, los facilitadores y las propuestas que se suelen hacer de ejemplos y demás. Eh, mmm, Amalia, no te he dejado hablar en todas las. Me, me lío y como no me callas, pues yo sigo y sigo y sigo, y ahora ya. Bueno, ¿Cómo te voy a callar? Si sí, el objetivo era que lo contaras tú. Lo que sí es, o sea, no he pensado que iba a haber tantas preguntas, así que si no te parece mal, vamos a, vamos a lanzarte algunas que ha hecho la gente que son muy interesantes. Y perdonad, si no nos va a dar tiempo igual a recoger todas. Eh, a ver, preguntaba a un compañero si existe alguna diferencia o si puedes explicarnos cuál es la diferencia entre, si es que la hay sustancialmente, entre el DICCOM 2.1 y el 2.2. Sí, el DICCOM 2.2 lo único que aporta... Es, eh, eh, como he dicho antes, el, los ejemplos eh, basados en habilidades, destrezas y actitudes. Es decir, te ponen por cada área concreta, eh, y perdón, por cada competencia concreta, son, ya hemos dicho que son 21, pues te pone un montón de ejemplos de contenidos, pero desarrollados por ese, ese factor, habilidades, destrezas y, y actitudes, que, que nos sirven para orientarnos un poquillo, es decir, porque a lo mejor cuando nosotros vemos el descriptor solamente y, y vemos los niveles de desempeño, igual no, nos falta como ese pequeño empuje para decir, vale, pero ponme un ejemplo ¿no? en el aula, pues lo que han hecho en el Discon 2.2 es incluir esa serie de ejemplos que precisamente son los que nosotros no hemos incluido en esta guía porque son muchísimos ejemplos, y como están bastante bien recogidos en la guía original del DISCON 2.2, pues se puede acceder con el enlace que os hemos puesto. Eh, muy bien. Hay otra pregunta en el chat que te dice si la guía recoge alguna evaluación inicial que pueda pues, en, eh, medir el, digamos, el nivel basal de la persona en cuanto a sus competencias digitales para poder compararlo con el desarrollo. Bueno, yo creo que, que en principio, mm, o sea, como prueba concreta, no, no la plantea. De todas formas, fijaros que cualquier guía competencial, al estar, eh, digamos, definida o elaborada a través de niveles de desempeño, niveles de actitud, como propone este, este mismo eh, documento de 2.2, Cualquier modelo competencial establecido en niveles de desempeño nos puede servir como una guía de evaluación propia. Es decir, hacemos un diseño de una actividad concreta en el área concreta que queramos y podemos marcar en qué nivel de desempeño se encuentra nuestro alumnado como un punto de partida. Eh, nos preguntan también, Antonio, en el chat si conocemos, si existe algún estudio sobre el nivel de las personas con dificultades en el aprendizaje, con discapacidad intelectual o del desarrollo en cuanto a, pues esto, al, a la competencia digital. Nosotros en plena Inclusión no conocemos ningún estudio de este... Yo te iba a decir, hombre, yo supongo que, que existir debe existir. Yo coincido con Amalia, yo no, a mis manos no ha llegado. Es cierto que la... La propia guía del Discon 2.2 tiene un apartado, por eso decía al principio lo que decía, ¿no? tiene un apartado donde explica todo el proceso de investigación que han realizado en los centros educativos con las personas adultas, etc. Te lo explican perfectamente en esa guía con todos los materiales que han utilizado para, para recoger la información, pero como siempre decía, mmm, las personas con discapacidad intelectual o otro tipo de, de, de discapacidades o dificultades, suelen quedar excluidas ¿no? de, esta, de este tipo de, de informes y de guías, a no ser que se haga de forma específica. A mí la verdad es que me gustaría que un día se hiciese de forma conjunta, es decir, que no eliminasen a nadie, porque eh, esos sesgos también nos ayudan a interpretar la realidad global de las cosas. ¿no? Es como cuando hacen los informes PISA y dicen, no, pero los alumnos con necesidades tienen que quedar fuera. Bueno, entonces tienes una realidad parcelada de tu aula, no en la realidad real, ¿no? Como digo yo? Pues aquí igual yo no lo conozco, la verdad. Si, además, si lo conocéis, os animo a que lo compartáis con nosotros y así seguimos aprendiendo y creciendo. Efectivamente, ahí tenéis el chat para poder compartir. Hemos compartido también la guía de bueno que presentamos hace, ya no recuerdo, un año y medio, dos años, que también hicimos de la mano Mabel. de Antonio y Mabel... Y que eran pues, algunas claves de uso de la tecnología eh, en, para los docentes, ¿no? En ese momento justo pandémico de encierro en, en casa ¿no? y de conexión con el alumnado. Y, y bueno, la hemos compartido porque tengáis a mano herramientas que pueden ser útiles. Hay otra pregunta de Juan Amil que nos dice... Si podrías hacerle alguna recomendación para que el alumnado vea las nuevas tecnologías, no tanto como ocio, sino como, pues como herramienta educativa pone, yo entiendo que se refiere a como una manera de aprender. A ver, yo creo que la recomendación es precisamente empezar a no hacer eso, ¿no? porque es algo que, que tenemos muy asociado. Yo siempre comento que la, lo más difícil en la docencia es desaprender, ¿no? hacer desaprender. Y llevamos mucho tiempo utilizando los recursos tecnológicos como premio al alumnado. Eh, y eso ahora pues hay que deshacerlo. ¿no? ¿Y cómo se deshace? Pues haciendo propuestas que sean realmente competenciales. Porque en esas propuestas competenciales, cuando nosotros motivemos al alumnado, le planteemos algún reto, algún desafío eh, que sea motivador, que sea cercano a su realidad y relevante para él o para ella... Eh, y dentro de esa propuesta tenga la necesidad de usar las tecnologías digitales para resolver ese reto, ese desafío, es cuando verdaderamente van a interesarse por, por, ese, por ese conocimiento. ¿no? Y además eh, yo creo que, que, que hace bien hacer esta diferenciación porque eh, se habla mucho de nativos digitales, pero todos los que estamos en centro sabemos que los nativos digitales no son solamente para el uso de redes sociales y poco más. Es decir, si analizamos el amplio marco de descriptores y de eh, competencias que viene en el Discon 2.2, nos vamos a ver cómo vamos a ver cómo eso es solamente una parte de una competencia, del uso de las redes sociales. Y ese es al que le dedican el 100% del tiempo a nuestro alumnado y es donde es la única motivación que encuentra. Entonces, es tarea del docente buscar esas estrategias para que el alumnado tenga yo creo que esa es la palabra, tenga la necesidad de usarla. Fijaros, yo cuando estaba en ONCE, una anécdota muy, muy, muy rápida, eh, muchas profes me decían que, el, que le flipaba cómo los alumnos ciegos eh, inmediatamente se hacían con el uso de todas las aplicaciones que le proponíamos desde ONCE, ¿no? si era un sintetizador de voz, si era una línea braille, si era cualquier tipo de esto. Y, y me decía que, que cómo hacíamos para para que tuviesen esa motivación, yo no, lo, no hago absolutamente nada, eh, es la propia necesidad que tienen ellos de, de darle uso para participar en, en, con el resto de alumnos y alumnas y en su vida, esa necesidad es la que hace que tengan esa motivación, entonces yo creo que generar necesidad de usarla es la estrategia más adecuada. Muy bien, pues Juan te agradece la respuesta y dice que está de acuerdo, que efectivamente le damos a... Hemos utilizado siempre con el alumnado la tecnología como premio y habrá que irlo desmontando. Pues no tenemos más preguntas, creo, en el chat. Eh, yo iba a decir que eh, con, he olvidado presentarte, ya sabes tú, dónde hay confianza, Antonio, he olvidado presentarte como, como me hubiera gustado... Y bueno, ahora que nos estamos despidiendo, me gustaría que la gente que estáis escuchando y cuando veáis la grabación, eh, pues, eh, sepáis que Antonio tiene un equipo humano magnífico que trabajan en Aula Desigual, que nos hace muchísima ilusión, vamos, especial ilusión además trabajar con ellos, porque hay una persona que valida todo lo que hacen eh, y bueno, pues nos ilusiona mucho que se incorpore a una persona con con discapacidad en los equipos de trabajo como han hecho ellos en el suyo y es un orgullo poder contribuir a que eso funcione. Y bueno, pues que los últimos trabajos así que habéis estado metidos este año de mayor calado han sido, eh, si no recuerdo mal, el trabajo con la Consejería de Andalucía y, bueno, muchísima formación a docentes. Habéis estado apoyando a, en las suposiciones a futuros maestros y maestras también. Eh, y bueno, pues eh, también decirle a la gente que estás aquí disponible como acompañante de centros educativos y de profesorado. Muchas gracias, Amalia. Sí, bueno, en, por eso el equipo de Aula es igual ahí detrás, si no, esto, eh, una persona sola remando no, no puede tirar de, de este carro tan grande o de este barco tan grande. Son un equipo fantástico y. Y a él le doy las gracias por estar ahí siempre y apoyarnos. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Ya os hemos reiterado que la guía os la ha ido compartiendo nuestra compañera Inés. Eh, la tenéis disponible en la, en la web de Pilar e Inclusión. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado conectados. Fundación 11 a través de Silvia, muchas gracias. Gracias Antonio por la claridad con la que cuentas que este todo. Es una maravilla. Y os esperamos el próximo martes 18 en el siguiente seminario del Ciclo sobre el Poder de las Personas, que está tratando temas de coliderazgo, desinstitucionalización y vida en la comunidad. Un abrazo a todo el mundo.